Warp, warps eh, para, Warp. los, para los spawns de la base y Vamos, spawn para la zona que chico. ya tiene. Mira el Dewey. El Dewey también se ha metido. Don Chucho, tienes que capturar las bases. La eh, tss, mo eh, guante, te necesitamos aquí. Que son 3 no contra puedo. 2. No puedo. Tío, que Guante, que te vengas. Tío, Guante, puedes probar eso en otro momento. Yo no vuelvo a jugar hasta uh, dentro de mucho. Me me encanta este sniper Acá, mata de un tiro en la cara, me encanta hoy ah, no, más... no el que? No, tengo muchas ganas de tu turnar. te falta un poco hoy casi me mataste oh. me encanta este sniper no respeto ya estaba agachado ahorita ahorita ahorita He capturado una. A ver. 50 chapas okay. por capturar. Uh... ¿Hay alguien por ahí o qué? Completa. La captura ha comenzado. Ok, let's go. Estoy tomando. La tomando. Vale, pues aguante mientras ver, juegas a ver, a ver. y no. Si, sí, me va a matar. Pero... de igual. Es para mover, es para mover A ver, a ver ve, si ve algo, la ropa guante. para poder verte. Ah, no, no tenía la ropa. Barro de spawn de... Ya, ya llego. De... Bien. Ahí está. Tomate, tomate. Es un maldito. Y ese Rambo, tío. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no, mi Kid. No, tío, qué asco claro, claro Es que ibas muy lag, macho No, te lo juro que... <risa> ya te di los ya. dos en la cabeza Ya, ya claro, vaya claro. Si, sí, más... más matado eh, por, a, a, por otra eh, ¿jugamos, jugamos así o nos dividimos sí, por... es más que ahí hay uno Eh, lo que queráis, si ¿sí os queréis mover a otra sala, me da igual yo Dep depende Dep Dep de Chucho. Dep Chucho. Me da igual. Se vais a pillar de todas formas. Chucho la patita. ¡Hala! ¡Hala! Me la ha da dado. Chucho. De decir Chucho la patita. Barra spawn G. Yeah. Barra spawn D. Barra... Y te vi güey ay no qué armas es eso? qué ¿Sí? qué armas es Pero prueba los hits tío y desc sí sí sí dispara y lo escucho sé cuáles porque he hecho yo los porque he hecho yo los hits más que nada I se escucha por ahí de fondo te falta poco Saco Si, creo que va en post post-producción, tío. Eh. <coughs> De hecho, voy a grabar una canción. A grabar una canción, dice. Si. Sí. Oh, no, vaches. A ver. Oh. Trali, eh. La captura ha comenzado. <risa> Puta, chavo. Ah, bueno, onda chao? echado? Toma. Qué ¿Dónde está? está? En la torre. Ah, la... Tengo ansiedad que hasta me saco del cerro a la, la madre. ¿En la torre donde arriba? Sí. Mira, en el humo. No lo veo. Ah, veo el humo. Sí. Deja de campear, spawn. No mames. Está ahí, está ahí guarrillo, eh. Me la bato. <risa> Eso sí ya. Tírale, sí. tírale granadas, tírale granadas que le gusta. Está ahí le que gusta. Se que... le ah, Tírale granadas, tírale ahí, tírale. Porque que ya no me quedan. Granadas es lo que te matan de un puto. He eh, ah, toma, tomado toma, toma zap, he tomado zap, voy a ayudarte Ah, en esa torre, que guarro Pues me temo <risa> ya no está. ¿Dónde que niño se ha metido? <risa> ¿En serio eres tan guarro? Buah Míralo, míralo Dewi lo tienes delante En el punto que tenemos delante Pero si el Dewi no está con nosotros de... Si sí. Está en la... en, está en el, la zon zona... Comes, F. Comes, zona F Zona F ¿Dónde estás? La ratilla aquí Tomando zona F Ahí, ahí hay uno ¿Me has visto? Se sí, ha sí, ido pues. Se coquilero Se coquilero ¡Azaro! Tata. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A ghost! ¡This is a motherfucking ghost! ¡Ghost! <risa> Buena, gracias por ayudarme chucho ¿Quieres un bot? ¡Que va, a donde va! ¡No! ¡No! Oh, ¡Que no. la... Oh, la, lagazo! <risa> <Barra> spawn <risa> ¿Te un lagazo que flipas? Ya. Yeah. No. Sí, te va muy lejos. Oh. ¿Qué qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Ey, ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué? qué? ¿Qué? ¡Ah, muérete, ¿Qué cabrón! ¡No es que se muere! Es ah, sí, que el, de, el no debo, vale, el debo eh. se metió con nosotros. Vale, vale. Los machos, güey. Seis disparas en tu cabeza <ríe> y no te mueres. <ríe> Pero que tú te movías a lo... no sé... Eso, eso, quítate esos hacks, ¿no? A la madre que no se nota. Oye, si tú ¿por qué, ¿por qué, ¿por qué si tengo la capturada la zona E? Cuidado, detrás, no estéril, me... detrás. ¿Land dado? Sí, es hecho. está currando. ¿Por qué si tengo la cap capturada la zona D? ¿Por qué no me reconoce la zona? ¿Ha puesto spawn D? Eh? No, D la tengo yo. Hola. ¡Está arriba, de ti, El maripón, corre. Estaba para acá, eh. Estaba para acá. Tío, que el Zone, vale. Estaba arriba ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué suerte! Se la di. Se la di, se la di. Ah, es no soy yo, eh. Sa no se puede comprar cositas aquí o sí? <ríe> si ¿Sí? Que quieres comprar Puedes comprar Todo lo que sea At attachment y, y toda esa cosa <ríe> hey, Cuando consiga cuando el consiga 500 Me voy a comprar Me voy a comprar un arma Bastante chetadete Ah bueno Ya que me chete yo en primera persona Uy uh -huh, ayúdame. A ver, a ver soy Ah, uh, ¿Qué hace ese sin ropa? Cara. El loot sin ropa baja Cabrón, pero no campees, ¿eh? No, no vale hacer Campear la, su spawn. Yeah. Ay, papá ahora, ahora sí, ahora sí oh. Pero si no, nos podemos aquí hacer el tonto Y hacemos así Todo el rato Ahora sí, déjense caer. Ah, ya me voy. Buah, muerto. <risa> ¿Ves? Ya me lo he cargado. Otro. ¿Ves? me he cargado otro. Es ah, que sí, si nos ponemos así. Campeando Claro, ve, vamos a irnos de aquí, anda, aquí. Kill. Oh, vale. Hasta aquí. Wow, what the fuck. Ah, lo no, es que... El laje se vuelve bien. Y uno abajo. Mierda. A ver. ¿Qué? ¿Se ha puesto la ropa? Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿El te es admin? No porque habla porque tiene el por, porque porque es el su equipo. Ah. Y por cierto, yo. Ah. Voy a voy a mirar cómo va por aquí. Asomando la cabeza. No hay quítate, nada. Quítate quítate la. Ah, main. no, sí, sí, sí, hay uno, hay uno. Eh, ah, bueno, no da igual Vale. Hay uno, ¿eh? Hay uno, está en la zona de la madera. Significo darle a alguien así, en plan Hostia, creí que que, la, que había dado alguien y que lo había matado ¿Eso qué es? Se ha ido ¿Quién se ha ido? O sea, sí. aquí no está <ríe> ¡Corre! <ríe> ¡Corre! Cor ¡Corre! <ríe> o sea, han hecho spawn, spawn en otro lado Que hay spawn, barra spawn, ¿sabes? ¿Dónde, dónde pone que está? En Zap, barra... En... No, está, que... en ¿Está, ahí, e? está. está en ni e también. No, Aprovecha el bus. Aprovecha el bus. En el B, en el B. En el B. Pero ¿por qué has dicho E también, a serio. Mira, en ni e, en I. E. ¿Es necesario que les digas que estamos aquí? Sí, güey, o sea, es que si no, se van ahí a punta a la fregada, ¿sabes? Yo quiero pedir. Eh. Eres un. No, hay que ser, hay no. que ser Justo no. cuando digas eso voy no hay a poner un meme maricas que como diga como no. Ese es un maldito no, un Hay que ser maricas como tú Hay, Huevo, hay, hay algo llamado huevos Hay huevos, huevos oh. Míralo corre, corre. Achille, a ver, para eso? Están los tres aquí, eh Están los tres Falta uno, a ver, una víctima más Ahora os, va, os vais a cagar Ahí está Allá ahí sí, te vi güey. A ver maricón, ¿no? ¿dónde Hay uno que está hasta allá, eh, mira, está saliendo de la base de ahí ¿Dónde estás, pe? ¿Hasta no, dónde llegarás, Terri? Pero... Estoy... ¿En serio ya, está, ya, estoy, ya estoy chetado, eh Sí, sí. ya saben dónde está un toma le da toma le da otro ah ledo. la vez <ríe> ah entonces están trazando fuego cruzado oye que ratones tío de la torre Uy, casi te mueres, uy uy. uy. Un no. balazo. Casi te mueres tú, amigo? Eh. igual casi. me muero yo. He hecho un gol. ¿Cómo le he dado? Que que vaya campiros que están hechos. Ah, bueno, te voy a rushear, pues. Ya, yeah, yeah. a ver. A ver, a ver. Voy a, a, mí la ah, ¿Qué a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A Ah, se compró un kit de RPG. Los <ríe> no respaw. Kiko, ¿por qué me haces eso? Los respaldos. Muertos. <ríe> no ¿No? Muerto ¿No Los Muertos, muertos. No, no dejen que avancen, perras. <ríe> Pero si no capturan nada, estoy capturando yo todo Yo está claro, ¿Estoy capturando? Yo la Estoy esperando, estoy esperando aquí en su... Cerca de su zona No, qué rata, eh Eres ¿Por qué? No, seguro... ¿Seguro que verdad? ¿Dónde va a hacer. ¿Seguro de un montón? Ay... Sapoquilero Sapoquilero <risa> habla bien Saco killer, ya lo sé No, a ti no te hablo, le iba el chuchu que está bien pendejo, habla así y todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deje de, ¿Es, es de, de, deje de campear, pinche Guella ¿Déjala qué? Ale ¿Déjala qué? Me cago en la puta, me la ha da dado toda, tío Si sí, ves cuando ya no tiene la Juno A ver, falta una puta a ver Ah estabas enfrente no te vi ah. Porque expone hace no sapo ah, puta, un, Respano, un sapo killer ¿a dónde vas? No manches, deja de campear no. ¿Dónde vas? Estoy capturando Pero míralo, capturando, estoy campeando Ya voy ah, La zona ahí e ha sido tomada <coughs> por Zafs no. Mira del no. Al, al menos hace sal Te agradece por hacer algo ¿no? Mi trabajo aquí ha concluido, me voy para la siguiente zona mientras que tú ¿Qué haces? No haces la nada La captura ha comenzado Sí, o sea, Mira, ya estamos viendo el Yo peleo por mi patria. Yo por mi mamá. Yo por es, mi por mi eso, mamá. eso también. La también. captura ha comenzado. Ha retomado, E, eh. Listo. O sea, ya tengo reflejo. Ya, yeah. yeah. ok, yo no tengo reflejo, míralo. Me ha dado nosco saltando a, a lo-a loboleo. loboleo sí los no, no, que no, güey, pues. Dios, no le di. pensé que le iba a dar el nosco. Ay, no le di. Puta madre. Eh... Hay un sapo killer. <ríe> Ay, no. Puta, no debo practicar más. Hay un sapo-killer ¿Dónde hay un sapo-killer? Sapo? Pues en los respaldos un sapo Ese güey, creo que ni, ni siquiera está muerto, ¿sabes? ¿Estás? Se queda hasta. Sí, sí, sí <risa> ¿De sí, lo sí. campeando que está? Y es que trae sus bipos, de Que se acerque ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Lo va De 30 chapas, amigo, no te quejes Uy Oh, el not La captura ya ha comenzado Barra hits. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el kit? Barra... Es Bye contigo respawn para que no te es... de la granja de la granja ahí estamos dónde la ¿Dónde, dónde? Bueno, ya de la granja de ¿Dónde? granja de la granja de la granja de la granja de te granja de la granja de la granja de la granja de la granja ahí había el otro que está saltando ahí. Verón. ¡Ayuda, señor Jesús! Oye, güey, ¿por qué vienes para atrás ahora? ¿Por qué para atrás ahora? ¿Por qué vienes para atrás ahora? Sorry, soy muy bueno. Ya. Soy muy bueno, dice, David. Se le sube a la cabeza. espérate que te voy a, a dar con el, INE, el, el SNI 1 en la cabeza. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo, Así gracioso y se te bajan los humos. Es mero show. Uh, wow, habría sido magnífico ese tira. ¿eh? El respondo. ¡Ta madre! Güey, bueno, Ya te respondo, sabe que es mero show que hago tiene que estar por ahí, ¿eh? Guerrilla. De clase los jueves. <risa> de clase los jueves. Esto está, está, está por por alguna zona de esta zona. la granja de Pepito está en el tomate. La captura ha comenzado. comenzado. ¿Y ¿Dónde están? Punto C. Para que la encuentren? encuentre. Ah, Estos bueno. perros culeros. la raja de pepito, ya, yao oh. ¡Míralo! Oye, tú, deja de mirar ¿Dónde está? lo tengo delante oh. Oye, ¿serás? Por la cara, ha quedado <ríe> disparando por disparar ¿Qué haces ahí, metido? No, no macho, campero Ah, me agarré el arma que no era, chale ¿El campero? Eh. Te falta, ¿no? Re? si <risa> no responde acostumbrado. El no re, el no re está, está sin hablar. No re, you? ¿Qué pasa, amigo? Ah, vale, digo, a lo mejor se nos ha muerto. Mira, la E está siendo capturado otra vez. ¿Qué hace Chuchu y el NOT? No hace nada. He tomado. E yo solo. Dice es que. Disque. Wey, es que no, cuando, no, no, no escuchas, que cuando te voy, te voy a ayudar, sabes con tus pendejas, no, a la verga quiero estar solo, estoy en mis días. así Necesitamos, ¿sabes lo que necesitamos, eh, Norre? ¿Qué? Eh, un pl eh, en plan, la cosa esta de, que, de capturar y eso, que haya algo que te digan las la zonas capturadas por cada equipo. Eh, lo sí. Muerto. bueno te lo dejo, te lo dejado. Ah, bueno. Hay otro fondo. Me vienen los tres. sas, sa sa me vienen los tres. ¡Ah, no, ah, no H2! <ríe> ya sé que puedo. Mamá, <ríe> necesito retroceder. Verás como te dé el hecho. Ah, ay, ya, ya. La madre. Te falta poco, ahí. Oh. Oye, ir a esa madre, madre No, se ha agachado justo paso? Se ha agachado justo ah, tío, Qué mala suerte No puede ser ¿Dónde voy a spawnar? Vale, ya sé dónde voy a spawnar Después de ir por un ladete ¿Dónde ¿No está? Lo veo. <risa> Le he dado dos, eh. Sapo sí. Killer. Sapo Killer, el note es un sapo Killer Kikile. Cabrón, el otro. <risa> está saliendo de mi spawn y te voy a ti. De hecho, ya está. Eh. yo voy ah. con mi esposa a ver a ver qué está haciendo ah mira lo, lo otro con eso <ríe> y no puedes ah <ríe> ¡Disparo ¿Es al estirio! ¿Spawn, eh? ¡No! ¡No, amigo! ¡Estirio, amigo! ¡Amigo, captura, eh, amigo! <coughs> esta. Eh, no, esta eh. ¡Hostia! ¿Estás? Me la he llevado, me la lleva. <risa> ahí, ahí, ahí, está enfrente, enfrente, enfrente, enfrente, no Enfrente, enfrente, enfrente, enfrente Ah, que no está bien llamado, sí, es cierto. Sí. <ríe> bueno, e XD. <ríe> Hola. Vende de wey. No te mueres, pinche de gato, no, macho. <ríe> ¿Dónde está el otro? Lo he visto, creo. Oh, no. Ahí, ahí viene. Viene, viene, viene, viene, viene. viene. Viene, viene. Anteno. Debajo de la antena. Ya lo he visto. Ay, corre, corre, me viene dos. No. <ríe> corre. Eh. <ríe> hey. ¿Te imaginas que se ha hecho worsas? No, no, no. Eso es de. ¡No! Justo me había comprado. ¡Buah! Wow. El... la tienes en el respawn. Ahí está al ladito, al ladito. Para matarlo. ¿El E no lo tenemos aún? Lo estoy capturando. Vale, voy. A ver si puede poner Bueno, vino alguien ya <ríe> Tengo miedo de salir ¡Cojones! <ríe> ¡Pero muévete! No, ah, no, no. ¡Ella está! ¡Ah, no, no! ¿O oh, sí? ¿Cuál es ¡Sí, la? sí está! ¡Sí está! está, está. ¡Sí está! Yo estaba esperando a que te moviera ¿El E? ¡El E está! <ríe> ¡El E está! ¡El E está! ¡El E está! ¡El Eta. el está! El el el ¿Cuál es? L eh, eh. El, que... el, eh. No, hay una donde está la granja, ¿esa cuál es? Es la granja de Pepito y allá, o la granja de Pepito y aya. Hazte que detrás. ¿Cómo se llama esta granja? Spawn un... ¿Qué algo así. ¿Qué coño? Ay, pues, era imposible que me dieras atrás de eso. Ay. Me he, puesto, Ay, me he puesto el objeto asterio. que tenía ¿Qué? Estaría captura a él No, está... Eh. Dale, dale, dale No, él no, tío ¿Qué spawns tenemos? ¿D? No, ni C mm, ¿Sí? eso, eso estaría muy bien saberlo ¿Spawn H? H? span H? sí. H. Bueno, pues el H está muy bien. Ah, sí, ese era el, autom el automado de Wii. <risa> Hostia, que la estoy... Me acabo, de, me acabo de coscar por la cara que estoy transmitiendo. A ah, la vez ya me corta mi mano. que. <risa> ¿O oh, no? Estaba transmitiendo, ¿sabes? Por la putísima cara está, Hay una arriba ¿no? de la antena Ah, sí le di? No, pensé que no llegaba Puta madre Bien lo puede matar Cuidado, negra Negra. Cuidado, negra Negro. <risa> Es, es negra. Uh, me ha tirado un cuerpo que no veas. Se ha escuchado, ¿os has Se ha escuchado. Pues, he sido yo. Agáchese pues. <risa> <risa> Mírame. Míralo en la torre. Super guarro. Te estoy capturando, eh. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, para allá contigo. ¡Ah, la bestia! He capturado... ...en la torre. ¡Qué buena! El ¿Qué veró. torre? ¿Qué torre aquella? <risa> <risa> <risa> <risa> ah, <risa> por, por detrás, me oh, está ayudando a mi compa, ¿no? también ah, también muerto. Y para, para me lo mataron. ¡Ay, ¿Qué fue gato? Ahora voy yo ahora voy yo. Ah, verga. Ah, yo voy contigo, razón este vato El H, no, no H me lo H. está capturando el H. Dios, no voy no sé si le arreglo. Que reventado. no tenemos ningún punto capturado. <coughs> el... Ya, como el, no, H, no? ¿Y el H, ¿no? Ni el H. Jajaja, <risa> los dos me agrandados. <risa> El débil se la pone todo. Ah, ya. Eh... ¿Dónde? Salgo. No tenemos ni H, ni G, ni E, ni F, ni Voy C, a tomar, voy a tomar D. Uh -huh. W, T, 400. Voy a por D, eh. ¿Qué cojones? Exacto. ¡Eh! Acabo de spawnear, estaba invisible <ríe> Sí, te vi saltando eh... ¿Qué coño? Al negra, yo te sigo ¿Qué cojones? No voy a comprar nada por ahora. Voy a ahorrar. ¿Sabes qué? Deberías poner kits en plan para... Con, con barricadas, cosas falta así. Poco. La la... Falta poco. Ya, porque le le... pueda poner sandbox y todo así. Sí. Es que, es que entonces se va a llenar el servidor de Samax y van a bloquear zonas y todo. Y va a haber lag. Y va a haber lag, entonces mejor lo de la Samax y eso no. la captura, ha con, su la captura su lag. siempre ha comenzado Chucho con su lag. Sí, no sí, puede sí, existir sí. la palabra lag y que no vaya con Chucho. Mira, si no hubiera si no lag, ni siquiera estarías acá. Te, te, tendrías un millado, hijo. Ajá, sí, Como claro. Proyecto. Siempre te gano, ¿qué estás mamando? <ríe> Ajá, sí, claro. 50% de captura. Chucho para líderes. Mm. Le dije que le voy a desbancar su puesto. <ríe> Ajá, sí, claro. Cuando me gane. <ríe> Te falta poco. Están tomando E, ¿eh? Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora le quitamos E Este, este yo ya, Yo ya casi mal. he tomado H <ríe> Oh La zona H ha sido tomada por Zap Qué cosas tiene la vida Vaya <ríe> ¿Qué venía ya? Por mí tú, ¿no? He clamado eh el fe. Punto fe. Aquí. Y ¿Dónde? mato. Ah, no mato a ninguno. Sponge. <risa> <risa> no, no. No te rayes. Voy yo para allá. Déjate miéndome a mi aldo y tal vez. Son dos, eh. No me han dado ni uno Me Me ha dado uno Cojones, me ha matado el not. Que me ves, que me ves que. <coughs> que no te puedo ver, feo ¿Qué <risa> <De> gusto <risa> No, no soy gay como tú. Hala Oh, discriminas a mi. Ah, no es cierto. <ríe> Tranquilo. Eh. Nadie se ha reído, pero bueno. ¡Hala! ¡Hala! Quilzones. Barra van bar, Quilzones. <ríe> ¿Dónde está Mira, te estoy viendo. Mira, mira, detrás, detrás. ¿Me ves? Espérate, estoy terminando de comer mi helado. Aguanta. No eh. han tomado fe. Se están, metiendo, se están metiendo en la base en la base esta de aquí. Este güey, ah, cómo eres, cómo eres funky. Uh -huh. No, eso no llega. aquí. Este sí. pendejo. Ay, Dios. Dios mío. ¿Qué qué, qué te pasó? Otra, sea, yo es quien traigo entre las piernas que me está vibrando. Y... Oh, ¿Qué? Ay, <risa> La captura ha comenzado. No, bache. Sí. Ya, ya, ya. Vas a de puterías, no. <risa> que si no, me excito cada no cierto. Eh. Cada no es cierto. La captura ha comenzado. <risa> <risa> La captura ha comenzado. ¿Verdad? Sí, que me estoy borrando. Mal. No hombre, no. Y you'll ah, not, eh. Pero ahora... Las... <ríe> somos tres, güey. igual. Ay, yo no, yo no participo. Spawn... H. Queda todo de tus manos. ¿Cómo? Para que sea 2 vs 2, güey. ya en tus manos, respon. Si nunca sí. hiciste nada, no sé para qué vienes Eh. <risa> Yo no entiendo eso, güey. Si matas, te dan dinero o como... Sí, o sea, lo por las zonas capturadas. No, por eh, matar. ¿Y cuánto te dan para matar? Eh 10 y si das y si matas en la cabeza, 40. Eh, que no tengo kit, eh, guarro. Ah, no macho. Oye, una pregunta exterior. ¿Qué? ¿Qué le pasan las gafas del dibujo de mi personaje? No sé. Uno tiene más grande y el otro más pequeño. Uy, uy, uy. ¿Qué me habrá querido decir? <risa> No aguarro. La, La captura toma. ha comenzado. Venga, toma. La captura ha comenzado. extra por defender. Ahora voy. A... Me piro. Modificado. Y me he cargado a Not también. ¿Te vas? Voy a echarle el versus a. Al chucho. Oh. Pues acabó la partida, ah, Dewey GG, bro, GG Vas a, vas a querer que te desbanque tu puesto otra vez ver, Madre, esto. madre <ríe>